volvemos a europa entonces yo te, te hablaba de, de las elecciones alemanas eh, la merkel ha hecho una política seguramente pro alemania pero también pro europa en estos años eh, tanto que al final se ha llegado también a, la, a estos fondos eh, comunes eh, europeos que no se pensaba eh, nunca de, de poder conseguir no entonces eh, europa eh, en estos últimos tiempos parece ir hacia una europa más más unida más con un objetivo común no es verdad que bajo el punto de vista de la defensa ahora se está hablando de la, esta necesidad pero todavía estamos en, en, en alta mar pero bueno decimos que eh, la situación era hacia una europa más fuerte más unida, eh, que compartía eh, problemas y oportunidades, ¿no? Las nuevas elecciones eh, en Alemania ha cambiado un poco el escenario. La verdad es eh, que eh, los, pa digamos, los partidos extremistas en realidad no, no han tenido grandísimo papel, pero sí que eh, se ha auto automizado un poco eh, y por lo tanto el próximo gobierno es un gobierno de acuerdos entre distintos partidos, ¿no? Donde podrían estar los liberales o los verdes. O sea, quiero decir que puede ser un poco más de izquierda, un poco más de centro-derecha, eh, a segunda de cómo se va a componer el gobierno. Entonces, eh, se habla también de una posible eh, concentración más hacia adentro de la misma Alemania, un po' Alemania first, una Alemania first, a raíz del hecho que están en una situación económicamente seguramente peor ¿no? que, que, que, que en los años pasados. Eh, entonces, una eventual ralentización de esta Unión Europea, decimos nueva, Unión Europea. ¿Tú cómo lo ves? Uh -huh. uh, yo creo que lo primero que tenemos que poner en valor es que los alemanes han votado moderados. ¿sí? Sí, han eso, votado eso es moderados, y importante. Y sí. el 85% de los alemanes ha optado por fuerzas políticas distintas, con posiciones muy diferentes en muchos temas, pero uh, que comparten, por ejemplo, el europeísmo. ¿sí? Ninguno de los cuatro grandes partidos pone en cuestión eso, que comparte eh, la economía de mercado, que no pone en cuestión la democracia representativa, que cree en el multilateralismo, ¿no? y por lo tanto los grandes conceptos yo creo que quedan asegurados con independencia de quién forme coalición. ¿no? Eh, los alemanes están muy acostumbrados a las coaliciones. Eh, los liberales han formado parte de coaliciones con el Partido Socialista, o con la CDU, pues en diversas ocasiones. Los Verdes también formaron coalición en su día con el SPD. Eh, ¿Cuál es la diferencia? <coughs> que antes eran coaliciones de dos y ahora se pues, añade una tercera complejidad, la aritmética parlamentaria es como es, y es que va a tener que ser una coalición de tres. ¿no? Y eso siempre efectivamente hace más compleja la relación interna dentro del gobierno. Pero respecto a los grandes temas y a las grandes tendencias, eh, yo no estoy particularmente preocupado. ¿no? Eh, sea cual sea el gobierno que salga, más orientado hacia la izquierda o más orientado hacia la derecha, eh, bueno, la presencia de los liberales, por una parte, pues eh, digamos, garantiza la ortodoxia eh, económica y la economía de mercado, la presencia de los verdes, que tienen una aproximación muy pragmática a la realidad, eh, bueno, pues puede hacer que haya mayor énfasis en la transición medioambiental. Bien, pero eh, no creo que haya un ensimismamiento de Alemania, aunque es cierto que tienen serios problemas, eh, como por ejemplo, una escasa, aunque parezca paradójico, una escasa digitalización de su economía, ¿no? España tiene mucha más fibra óptica, por ejemplo, que, que Alemania y sí que fallamos en skills de las personas, pero respecto a las infraestructuras, pues estamos mejor y Alemania se tiene que tomar este tema muy en serio. ¿no? Pero, insisto, no estoy particularmente inquieto. Me inquieta más lo que pueda pasar en el otro gran pilar de la construcción europea desde el principio que es Francia, y lo que pueda pasar en las próximas elecciones francesas. Vamos a verlo, pero que Francia se ensimismara, renacionalizara algunas de sus políticas y perdiera pulsión europeísta, pues sí que efectivamente representaría un problema para todos. ¿no? Por tanto, por resumir y acabar, me preocupa más Francia que Alemania.